Pues si les parece vamos empezando en lo que se van conectando el resto de asistentes que quieran unirse a esta charla y vamos introduciendo pues, la sesión de hoy. Eh, mi nombre es Anselmo Sosa para quien no me conozca. Eh, bueno, continuamos con nuestra serie de charlas de introducción a la astrofísica, hoy día 23 de febrero de 2022. En primer lugar eh, me gustaría Compartir con ustedes que bueno, nuestro compañero Pablo Carro, el eh, que ha sido el gestor del programa Amigos del IACE hasta el momento, bueno pues eh, ha terminado ya su, su contrato con nosotros. La verdad que le deseamos eh, un éxito profesional tremendo y le agradecemos muchísimo el que haya impulsado el programa de Mecenazgo durante todo el año 2021. Así que a partir de ahora, como muestro aquí en esta foto, continuará llevando la gestión del programa pues, el equipo de la Oficina de Transferencias y Acciones Institucionales del que Pablo Carro ha formado parte en estos años. Eh, hoy me acompaña mi compañera Alejandra Martín. Bien, pues continuamos entonces comentando que en el marco de estas eh, charlas de introducción a la astrofísica que se trata eh, de, de hacer con todos ustedes con carácter ameno, divulgativo, pues como saben, hemos enviado una encuesta hace ya algunos días para pedirles, bueno, pues simplemente que puntúen aquellas que consideran que son de, de, de mayor interés para, para ustedes. En breve cerraremos esa encuesta y comunicaremos las charlas de los próximos meses, desde el mes de marzo hasta el mes de junio inclusive. Nos gustaría eh, retomar la planificación de las actividades presenciales grupales para los amigos y amigas del IAC, lo cierto es que, como todos saben, la, bueno, con la nueva variante Omicron y también algunas contingencias, como bien conocen, como el Volcán de la Palma, ha hecho que pues, cualquier actividad grupal que queramos organizar todavía tiene que aplazarse durante algún tiempo más. No obstante, teníamos una actividad concreta que anunciamos también eh, hace algunos meses y consistía en sortear una visita guiada eh, pues por compañeros de nuestro centro de investigación, de la propia oficina y de la unidad de comunicación al Observatorio del Teide. Este sorteo se haría con las 500 primeras personas que fuesen eh, entre todas ellas, eh, bueno pues que se hubiesen ya adherido al programa, amigos del IAC. Entonces quiero aprovechar, queremos aprovechar pues para hacer este sorteo de una manera muy sencilla, aprovechando que va a tener lugar esta esta charla. Para ello voy a dejar de compartir la pantalla. Un momentito. Y lo vamos a hacer de una manera bien sencilla y aquí todos, pues. Pues podemos verlo. Eh, ¿Se ve mi escritorio? Alejandra, ¿puedes confirmar? Sí, sí, hacemos. Bien, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos a las 500 primeras personas que se registraron dentro del programa Amigos del IAC. Aquí están sus iniciales y en la primera columna, en la columna A, están sus nombres. Pues esta lista de nombres y el número que le corresponde en el sorteo, pues ha sido eh, informada a nuestro registro general en el IAC y está ahí simplemente para, para dar constancia y fe de que esta lista está configurada de esta manera. Simplemente aquí están las iniciales de los nombres y vamos a elegir un número entre 1 y 500. Voy a, a modo de ejemplo, voy a poner 1, por ejemplo, entre 1 y 100. Queremos que salga un número y ha salido el 70. Podríamos hacerlo cuantas veces queramos, ¿vale? Pues tan sencillo como esto, vamos a mostrar la persona que ha sido agraciada pues, con esta visita al observatorio del PID que tendrá la fecha, tendrá que consensuarla ya luego con nosotros, con nuestro equipo. Pues pondremos aquí el 500, vamos a elegir un número y empezamos ahora. Bien, pues ha salido el 435. Vamos a buscar 435. Voy a ampliarlo un poquitito más. Acá está. 435. Bueno, la persona que sale es Fermín Galán Sánchez Ballesteros. Vamos a ponerlo por aquí como número uno y... Tal como decía el sorteo, tenemos que sacar también suplentes. Así que le vamos a dar tres veces más. Vamos por acá, el 496. Carmelo Cabrera Fuentes, que será la opción número dos Volvemos a darle por aquí, 273. Adolfo Martín Martín, suplente también. Y por último, el 180. Muy bien, pues el 180 es Noemi Pérez Pérez. Pues muy bien, nos pondremos en contacto en primer lugar con quien ha sido el ganador y en su defecto, si no pudiese, vamos a confirmarlo, será Fermín Galán Sánchez Ballesteros. Si Fermín no pudiese, pues pasaríamos a los suplentes en el orden que han sido seleccionados. Bueno, pues ahora doy paso a mi compañera Alejandra Martín, que es quien va a introducir a nuestro ponente de hoy. Recuerden que en estas, en estas actividades los protagonistas realmente son los investigadores, las científicas, ingenieros, técnicas, que se unen para compartir su conocimiento en el IAC. Pues Alejandra, sin más, te, te cedo el terreno a ti. Venga, hasta ahora. Gracias, Anselmo. Pues nada, eh, como ya decía Anselmo, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por, por asistir a esta sexta charla del programa de charlas de amigos del de IAC. Eh, como decía Anselmo, realmente el protagonista son pues, nuestros ponentes. ¿no? Esta tarde tenemos la suerte de contar con Jorge Martín Kamalich, cuya investigación está dedicada a entender la composición y estructura de, del universo. Jorge eh, recibió el premio por su tesis doctoral de la Sociedad de Física Europea eh, eh, por esta, esta, esta investigación y lleva con nosotros, lleva con el, en el IAC con, eh, desde hace tres años y es investigador eh, Ramón y Cajal. En la charla de esta tarde Jorge pues, nos va a hablar de, de su temática, eh, de la composición estructural del universo, de lo que se conoce, de lo que se baraja, qué puede ser esta, la composición del universo no conocido y de la antimateria y el problema del origen de la materia en el universo. Así que Jorge nos va a hablar eh, sobre estos puntos, estos temas y muchos más. Y luego habrá uh, una sesión donde podréis plantear las dudas que tengáis sobre, sobre las charlas eh, y la información que nos ha dado Jorge. Y sin más, le cedo la palabra a él. Jorge, cuando tú quieras. Muy bien, ¿me reciben? Sí. Vale, <coughs> voy a compartir eh, pantalla. confirmar que, que ven la diapositiva no todavía no Jorge ahora sí ahora sí vale. pues muy bien pues nada eh, antes que nada también quería darle bueno, eh, la bienvenida y las buenas tardes a todos y agradecer a, a la Unión a la Unidad de Comunicación esta iniciativa que bueno que yo creo que es muy interesante y valioso eh, tener esta conexión entre, entre nosotros, los investigadores, la ciencia que hacemos y el público en general. ¿no? Como Alejandro había comentado, yo un poco haré un revi una revisión muy por encima de lo que creemos que es el, el contenido de materia y energía del universo. Yo he estado también viendo las charlas que se vio en, este en este foro, en las últimas sesiones, y he visto que, bueno, que eh, se vio el universo en expansión, y digamos un poco lo que es el paradigma cosmológico actual, Visto desde la perspectiva de lo muy grande, ¿no? Lo que es la cosmología. Eh, pues yo voy a intentar un poco entrar en los detalles del contenido, lo que hay dentro de, eh, de las sustancias que aparecen en cosmología, ¿no? Entonces déjenme eh, comenzar con una, un pilar ¿no? de, que nos conduce directamente a, al paradigma actual del Big Bang, que es el universo en expansión, ¿no? Como bien saben, esto se origina o tiene, digamos, su eh, semilla con el análisis de eh, las galaxias lejanas que hizo Hubble en los años 20 y, eh, y que condujo a la ley que, con, que, tiene, que, que tiene su nombre combinado, que es esta de aquí. ¿no? O sea, cuando observamos a las galaxias lejanas vemos que receden de nosotros con una velocidad que es proporcional a su distancia de nosotros. ¿no? Y esa constante, bueno, está determinada, se llama constante de Hubble, que está eh, ahí puesta. Y bueno, eso fue, digamos, una, una, una primera evidencia de, de lo que conocemos hoy como el paradigma del Big Bang Ahora bien, como también le explicaron en las charlas anteriores, aquellos que pudieron eh, participar en ellas, <coughs> eh, cuando hablamos de expansión del universo, eso cuando vemos las galaxias moviéndose de nosotros, eh, no estamos hablando de que las, digamos que las galaxias tienen velocidades que curiosamente salen todas de nosotros, sino que realmente estamos hablando de una propiedad fundamental de, de lo que llamamos en física el espacio-tiempo. O sea, digamos el tejido eh, de, lo que, de, de lo que digamos usamos, las coordenadas que utilizamos para medir distancias y tiempo que pueden tener un sentido rígido, pero que la física moderna, esto es desde hace 100 años, desde eh, Einstein, uh, está relacionada con la estructura de la geometría del espacio-tiempo, ¿no? puede ser algo dinámico. Y eso está expresado de manera muy clara, digamos, en uno de los pináculos de la ciencia teórica eh, um, de toda la historia, que es esta ecuación de campo de Einstein, que, bueno, que aparece muy complicada, muy compleja, pero que, digamos, subsume un principio muy, muy fundamental o muy elemental, que es a mano izquierda, o sea, es una igualdad, una ecuación es una igualdad. ¿no? A mano izquierda eh, nos está hablando de la geometría. La geometría tiene que ver con esta, con esta métrica, con esta manera en la que hacemos y medimos tiempos, tiempos y distancias en nuestra realidad física. A la derecha, esta T, bueno, esto son unas constantes, a la derecha lo que tenemos es esta T que es, nos habla de la densidad, de la cantidad, de energía y materia que tenemos en ese espacio-tiempo. Esta igualdad lo que nos está dando una relación entre eh, la geometría y, y la masa. Entonces la masa nos está diciendo cómo es la geometría e inversamente, recíprocamente, la geometría nos está diciendo cómo se mueve la masa. Entonces a la derecha tenemos este, digamos, esta, una ilustración de cuál es este paradigma de cómo funciona la interacción gravitatoria en este principio geométrico que vemos como una masa, ¿no? deforma el espacio-tiempo de tal manera que otra masa circula en función de cómo está deformado y cómo deforman ellas mismas la geometría del espacio-tiempo. Entonces ese es el principio, no, masa o, o, o geometría métrica tiene que ver con, eh, con materia y con energía. Es esa relación del campo de Einstein, no. Y cómo qué tiene que ver esto con la cosmología, con el universo en expansión. Pues como les decía, la expansión no es nada más que, eh, como es una propiedad del espacio-tiempo del universo que se está expandiendo, se está haciendo, se está rescalando mientras el tiempo avanza. ¿no? Con lo cual, nos está hablando, no está diciendo algo acerca de la geometría. Con lo cual, podemos aplicar la ecuación de Einstein para conectar esa expansión o esos parámetros de la expansión con la cantidad o el contenido del universo. ¿no? Y eso es lo que esta ecuación, que es una ecuación fundamental de la cosmología del universo homogéneo y isótropo, nos está diciendo. Aquí realmente lo que aparece es el h, esa misma constante que habíamos introducido antes, pero que descubrimos que no es una constante, depende del de, de tiempo. O esa constante de Hubble, si el universo está en expansión, no siempre fue la misma. El, el, digamos, cómo, rápido, cómo de rápido se expande el universo depende del de momento en el que lo estemos observando. Y eso a la derecha tiene que ver con la cantidad de materia y energía en el universo. Esto es midiendo propiedades cosmológicas, podemos aprender acerca de lo que contiene el universo. Y eso es lo que hacen los y De hecho, como ya vieron en otras charlas, o aquellos que tuvieron la suerte de verla, eh, hoy en día la cosmología es una disciplina de precisión. Podemos separar el contenido del universo hasta la misma ecuación a la derecha, que les escribí antes pero ya un poco descompuesta, en términos de aquellos contenidos que creemos que el universo puede tener, ¿no? Y lo distinguimos entre básicamente una materia que es lenta, que llamamos lenta, que escala de una manera, cosmológicamente, que se comporta cosmológicamente de una manera, una materia rápida que se comporta de manera diferente, y una cosa que llamamos constante cosmológica, que se comporta de manera totalmente diferente. Entonces cuando hacemos cosmología y medimos por ejemplo la distribución en el cielo en el fondo del fondo cósmico de microondas, somos capaces de fijar y medir algunos de estos parámetros. Que por cierto, también eh, dentro de lo que llamamos materia lenta, distinguimos dos materias. Una que interactúa con la materia rápida, esto es con los fotones, y otra que no interactúa, que es neutra, que no habla con los fotones y por lo tanto no se ve ni se elimina. Llamamos oscura, materia oscura. ¿no? Y lo que es fascinante es que el análisis de todos estos datos que los cosmólogos están observando nos informa de que el contenido del universo es esa, digamos, esa, ese diagrama eh, de disco que tenemos ahí. ¿no? <ríe> donde resulta ser que solo el 5% de la materia de la energía del universo, eh, está, o 6%, está, está representado o está contenido de cosas que conocemos. Lo que es la materia, lo que es digamos las cosas, eh, solo representa el 5% del universo de acuerdo con los cosmólogos. ¿no? Entonces, eh, digamos que esto es un poco eh, la fenomenología, ¿no? esto es lo que digamos, vemos en cosmología, pero claro, nosotros lo que queremos hacer es extraer más información, dotar de contenido a esos parámetros omega que tenemos ahí. Y eso es lo que intentamos hacer, y de hecho, es un, un, como explicaré en la siguiente transparencia, es un diálogo continuo entre la cosmología y el contenido. Y eso es natural, porque si lo piensan, el universo se expande. Eso quiere decir que si eh, rebobinamos la historia del universo, el universo se contrae. eso quiere decir que la materia cada vez está más cerca porque está en menos volúmenes, está más energética, está más densa y está más activa. Tiene temperaturas, energías mayores. Esto es el universo tal y como lo observamos hoy. Es un universo regido por leyes gravitatorias. Pero llegó un momento cuando miramos atrás en la historia del universo, cuando nos acercamos al Big Bang, que eh, la materia estaba tan contraída, tan cerquita una de la otra, que las leyes que regían esas, esas interacciones entre la materia y la energía, el contenido del universo, del universo de la eran sobre todo aquellas que rigen el mundo cuántico, las que rigen el mundo de las físicas de partículas. ¿vale? Y de hecho, eh, el universo en sí mismo es un acelerador de partículas, es un laboratorio donde podemos utilizar, que podemos utilizar para aprender cosas de las leyes, o sea, lo más grande, la, la, las observaciones de lo más grande, nos pueden informar acerca de las leyes de lo más pequeñito, de lo que ocurre a las escalas femtoscópicas, microscópicas, que rigen eh, el mundo cuántico. De hecho, eso es una célebre cita, o una cita de un célebre cosmólogo ruso, Jakov Seldovich, uh, que dijo que, bueno, que el universo es un acelerador para pobres, porque no necesitamos construir... Un gran aparato, o una. Bueno, necesitamos observarlo y eso ya en sí es, no, es, no es barato, pero uh, el problema que tienes es que desafortunadamente es un experimento que ocurre una sola vez. Y esto tiene mucha relevancia además, porque realmente cuando hacemos eh, aceleradores en tierra, digamos, el LHC, ¿no? el CERN, um, estamos limitados por cuestiones tecnológicas a la energía, a las escalas a las que podemos explorar. Pero el universo en sí mismo recorrió todas las energías desde las más altas que podemos conocer, con lo cual es el, realmente el único acelerador que tenemos para explorar esas energías. Toda esa conexión tan intrigante entre, que nos proporciona la universo en expansión entre el universo a gran escala y el universo a pequeña escala, y que tiene dos facetas. Yo digo, por una, eh, está eso nos permite dotar de contenido a esas omegas que hemos descubierto, hemos medido en, en cosmología, pero además las leyes nos van a permitir entender ciertos aspectos de la cosmología y testar ciertos aspectos de la cosmología gracias a nuestro conocimiento de las leyes fundamentales. Entonces, con esto ya puedo pasar a discutir cuál es la parte que conocemos, que es lo que genéricamente se tiene que llamar la materia bariónica, donde también he incluido los neutrinos que típicamente se saca del bache de materia bariónica que es un término un poco eh, confuso, porque los variones en física de partículas significan algo completamente diferente, pero básicamente viene a representar todo lo que son protones, electrones, etc. Esto en el, en el paradigma moderno, a nivel de pequeñas escalas, está representado, está descrito por lo que llamamos el, el modelo estándar de, de física de partículas. A la derecha, o a la izquierda, perdón tenemos lo que, lo que es el contenido, es decir, cuáles son los, los ladrillos fundamentales. ¿vale? Esto tenemos que entender lo que estamos poniendo aquí realmente, es lo que entendemos como la tabla periódica fundamental a la que se reduce toda la materia que conocemos. En teoría, todo lo que conocemos se puede reducir a ¿no? de manera estructural, se puede reducir a eh, este modelo de aquí. ¿no? Lo podemos generar todo utilizando las ecuaciones y estos building blocks y estas interacciones, estos ladrillos fundamentales que les, estamos, que les estoy enseñando básicamente tenemos tres tipos de partículas que son eso, los quarks tenemos los leptones tenemos las fuerzas que también son partículas por la teoría cuántica las partículas hablan entre sí radiando y, e intercambiando otras partículas que son las fuerzas y detrás tenemos lo que se llama el bosón de Higgs que bueno que es digamos una partícula un poco elusiva pero que digamos que eh, consolida el modelo proporcionando más a todas las partículas a la derecha tenemos las interacciones por un lado tenemos la interacción fuerte, esta es una interacción que solo sienten los gluones, eh, los quarks a través del intercambio de gluones, y lo que ocurre es que es una interacción muy fuerte que agrupa a los quarks en protones y neutrones, y estos dentro de núcleos atómicos. Entonces, la interacción fuerte es la interacción responsable de la formación de los elementos, eso que llena la tabla de eh, Mendeleev. En el fondo es responsable de la química, pero la química en sí tiene que ver con la interacción de las capas atómicas, de los electrones que entran, eh, atraídos por la carga positiva del núcleo, y esa física atómica entonces responde, como estamos hablando de carga eléctrica, a otra interacción, que es la electromagnética. Es la segunda interacción. Y por último tenemos una interacción que es un poco eh, sutil, no muy bien conocida, que se llama la interacción débil, pero es interacción que bueno, aparece en muchos aspectos en el mundo tal y como lo conocemos, por ejemplo, es la interacción que inicia las reacciones nucleares en el sol, sin las cuales no podríamos fusionar hidrógeno en helio y producir reacciones nucleares. Pero esencialmente, lo que consigue esta interacción es básicamente eh, radiar. O sea, es, la interacción, eh, es una interacción gracias a la cual la materia siempre se puede desintegrar, o la materia pesada, gracias a la cual el mundo es un mundo, es un mundo sencillo, compuesto de protones, neutrones y electrones. Neutrones, ¿Vale? Um, entonces digamos que esto es el, el, el core de nuestro conocimiento de lo que es la parte bariónica, y con esto, armado con este conocimiento, ya podemos explicar cosas de cosmología, de cosmología física, el origen de ciertos aspectos muy importantes observacionales del universo a grandes escalas. Primero de ellos, si miramos atrás, es el origen del fondo cósmico de microondas que se discutió en... En el contexto pues, de la emisión la, la de las anisotropías, del fondo cósmico de microondas, etc. Uh, y lo interesante es que, si vamos hacia atrás y nos, y nos creemos, ¿no? armados con el modelo estándar de partículas y con la expansión, entonces estamos en este escenario en el que la materia está cada vez en un volumen más pequeño, en una temperatura más alta. Entonces llegará un momento atrás en el tiempo, a 300.000 años después del Big Bang, donde el universo estaba tan caliente, digamos, la luz estaba. Digamos, toda la materia, lo que son los átomos, estaban inmersos en un baño de luz. ¿no? y Esa luz tenía tanta energía, estaba tan, tan denso, que cada vez que un átomo se formaba, esto es un electrón, era traído por el núcleo y formaba un núcleo atómico, un fotón llegaba y lo, lo, lo expulsaba, ¿no? lo ionizaba. Y eso ocurría con mucha frecuencia, por tanto, antes de 300.000 años, después del Bang la materia estaba ionizada, no podía formar núcleos atómicos, con lo cual, digamos, esto se, se, se llama que los fotones y la, y, y la materia estaban, en, digamos, acopladas, estaban, digamos, in, intercambiando continuamente información. Sin embargo, el universo se expande, se enfría, se diluye, de tal manera que en un momento dado, la frecuencia con la cual un fotón empezaba a golpear un átomo era menor, y no solo eso, sino la energía se bajaba y cada vez tenía menos energía para excitar el átomo. Con lo cual el universo se enfrió más y en un momento dado se desacoplaron, porque los fotones ya no podían romper los átomos, los átomos por lo cual se volvieron neutros con los fotones, y entonces emprendieron trayectorias o caminos, historias cosmológicas diferentes. Y eso es lo que observamos, precisamente lo que estamos observando con el, cosmos, el fondo cósmico microondas es una foto del universo, de los fotones cuando estaban acoplados a materia, en hace... Eh, perdón hace casi 13 millones de años. ¿no? 13 mil millones eh, de años. ¿no? Uh, y, uh, y eso es una predicción muy potente de, de la expansión del universo, de la eh, cosmología física, que de hecho cuando observamos los datos del espectro es predice, o sea, es una, un agreement, o sea, una, un acuerdo de la predicción con el experimento totalmente asombrosa. ¿no? Y esto, por, por supuesto, se ha convertido hasta hace poco en la mayor y en la más potente sonda cosmológica para extraer información del universo a gran escala, ¿no? Si vamos más atrás, encontramos otro proceso eh, similar. Es decir, claro, estamos diciendo, ya estamos especulando, ¿no? Si toda la materia tal y como la conocemos eh, eh, sabe, eh, forma un Big Bang, entonces tenemos que entender, tenemos que hacer, ser capaces de trazar eh, una historia sobre el origen de todo. De misma manera que tenemos el origen, ¿no? en este caso, de los átomos, también nos podemos preguntar del origen de los núcleos, ¿no? Eh, ¿Y cómo se formaron los núcleos? ¿Cómo se formaron los elementos? ¿no? Eh, entonces hay un, un paso fundamental, un primer paso, que es, es lo que se llama nucleosíntesis primordial. ¿no? Eh, y en este caso realmente estamos hablando de 100 segundos, 100 segundos después del Big Bang, en el que bueno, la materia en ese momento ya había formado eh, protones, eh, bueno, protones y neutrones, y, uh, y estaban en, de la misma manera, estaban en un baño térmico con protones, pero a muchas más altas temperaturas. Las temperaturas eran tal que podían romper los núcleos atómicos. Los núcleos atómicos no existían porque los fotones, ya te digo, los iban rompiendo continuamente. Por un momento dado, otra vez, el universo se enfría y empiezan a haber una serie de, cas de cascadas, en serie, de reacciones nucleares que empiezan a formar del protón-neutrón por fusión, uh, empiezan a formar el deuterio, el deuterio forma helio-3, helio-3 forma helio-4, berilio litio Y eso se expande. El universo se sigue expandiendo hasta que esas reacciones nucleares, que son muy frecuentes, no empiezan a ser tan frecuentes porque se diluye. Ya, digamos, las partículas dejan de encontrarse tan frecuentemente y se alejan. Y se enfrían, se quedan congeladas sus abundancias. Digamos, ¿cuánto hay de cada material? Porque claro, el universo se expande y para, detiene, eh, congela eh, este proceso. Y eso, por tanto, las abundancias de estos elementos, si fuéramos capaces de detectarlos primordialmente en el universo, nos estarían dando una, una foto del universo en 100 eh, segundos después del bang Y la leche enseñó un poco lo que sabemos, cómo se ha medido, eh, esto también se puede hacer acces accesible con el CMB, y vemos que hay un acuerdo casi, excepto por el litio, uh, muy bueno entre, por ejemplo, la abundancia del deuterio, Uh, la abundancia del helio, que es un base, básicamente lo que nos está diciendo esto, es que primordialmente el 75% era una forma de hidrógeno y el 25% era helio. Pero esto también nos está informando de otra cosa, de una medida, que es de la abundancia de baryones con respecto a los fotones. ¿Cuántos baryones había con respecto a los fotones uh, en aquel momento, bueno, en, en el universo? Y nos está diciendo que era muy poquitos, o sea que por cada eh, billón, mil millones de fotones, hay un barión. Eso es lo que nos está diciendo esto, porque si hubiera más, hubiéramos formado más núcleos. ¿no? Eso es lo que un poco nos está diciendo, nos está diciendo este, este, este diagrama. ¿no? Pero otro, este es otro pilar observacional del BIPAN y de la cosmología física, que nos está diciendo y que nos da una evidencia de que realmente estamos viendo realmente la teoría, entendemos el universo en lo pequeño y en lo grande, de manera simultánea, de una manera muy, muy, muy sorprendente. ¿no? Una cosa que sí que no queda muy claro, de todas formas, es, que es este aspecto. ¿no? Tenemos, hemos visto eh, que somos capaces de medir el número de variones que hay en el universo, pero curiosamente no sabemos cuál es el origen de los variones en, en sí mismos. Porque si vemos, claro, hemos ido un poco hacia atrás, los átomos, luego los núcleos, cómo se formaron los átomos, cómo se formaron los, los núcleos, ya nos podemos preguntar cómo se forman los protones y los neutrones en sí, que forman los núcleos. Y aquí hay un gran misterio, porque resulta que la misma teoría eh, del modelo estándar, la teoría que subyace, que es, digamos, una teoría cuántica, predice que cada partícula que existe en el universo, o potencialmente, tiene que tener su antipartícula. Por ejemplo, un protón tiene una partícula que se llama el antiprotón, que es como el protón, idéntica, pero con, su una carga, con la carga opuesta. El neutrón con el antineutrón, el electrón con el positrón. Y así con todas las partículas del modelo estándar. De hecho, sabemos que los, eh, eh, la antimateria existe, de hecho, la producimos ya convencionalmente en aceleradores de partículas. Sin embargo, no observamos galaxias hechas de antimateria, nosotros estamos hechos de materia, estamos hechos de protones, no de antiprotones. Si vemos el universo a nuestro alrededor a las galaxias, vemos que están hechas también de materia, no de antimateria. Por tanto, hay un hecho factual que es que el universo es asimétrico, porque eh, tiene materia y no tiene antimateria. Y lo curioso es que nuestras leyes fundamentales son todas simétricas con respecto a materia y antimateria, con lo cual... No hay nada en las leyes que conozcamos que puedan producir una simetría barión-antibarión o ma materia-antimateria en, en el universo. ¿no? Y esto es uno de los grandes puzzles de, de la cosmología, dado que requieren de nuevas leyes fundamentales a escalas microscópicas que todavía no entendemos y que nos permitieran entender por qué, en el fondo, nosotros estamos aquí. ¿no? Entonces, digamos, esto ya me da acceso o me da, abre una puerta a aquello que no conocemos. Les he contado un poco lo que conocemos, lo que sabemos que no conocemos y hay otra cosa que sabemos que no conocemos, que es la materia oscura. Y la materia oscura es, esa, es básicamente el 85% de la materia lenta eh, que necesitamos para entender la cosmología. Y lo hemos visto a escalas cosmológicas, como vimos por ejemplo el, el fondo cósmico de microondas, pero es una, hay una evidencia aplastante eh, en casi todas las escalas astrofísicas. y aquí estoy poniendo dos ejemplos eh, a la izquierda es una de las primeras evidencias en dinámica de, de galaxias esencialmente eh, cuando vemos las galaxias rotar eh, podemos medir su, sus velocidades de rotación ¿no? la velocidad de rotación típicamente puedes inferir la fuerza que necesitas para mantenerla ligada mientras rota porque si no tienes suficiente fuerza se dispersa, se va si una, una, una, una estrella está girando, pues tiene que tener una fuerza. Y esa fuerza sabemos calcular, porque esa fuerza es la gravedad. Entonces podemos medir la gravedad de dos maneras. Podemos inferirla de la fuerza que necesitas para mantener la estrella dentro de la galaxia, o podemos contar el número de estrellas y saber, por tanto, la fuerza de la gravedad que ejerce. Pues resulta que midiendo la masa de ambas formas diferentes, dan resultados diferentes por un factor, también un factor 5 o 6. Y lo que observamos aquí, estos son básicamente velocidades medidas, estos son las velocidades esperadas con las estrellas que vemos. Con lo cual lo que esto nos está informando es que existe algo que no observamos, materia, masa, que está manteniendo y está asegurando que las estrellas que están girando a esa velocidad no se dispersen. Y esto estamos hablando de escalas de kiloparsec, mil parsec. ¿no? A la derecha tenemos cómo se vería una simulación universo a gran escala eh, con eh, materia oscura. Que son todos estos filamentos, lo que se llama la web cósmica. Um, sin los cuales en la historia del universo no podía haberse producido el colapso necesario gravitatorio contrarrestando la expansión del universo que fuera la semilla de la creación de materia ordinaria. Que conocemos la formación de la es decir, el mundo tal y como lo conocemos no sería posible si sí, la misma cantidad de materia oscura que observamos en cosmología, en CMB, Cosmic uh, background, el Fondo Cósmico de Microondas y en galaxia. Pero esto, como digo, es un parámetro fenomenológico. Desgraciadamente o afortunadamente, no sabemos todavía de qué sustancia. Sabemos que es una sustancia que tenemos parametrizada, pero no sabemos qué la compone a la misma, al mismo nivel y de lejos que conocemos de qué está compuesta la materia bariónica. Creemos que es un nuevo tipo de partícula, más allá del modelo estándar, y este ahora mismo eh, se ha convertido en uno de los grandes puzzles y retos a resolver en la ciencia contemporánea. Por último, tenemos la energía oscura, que es de hecho casi el 70% del de contenido de energía, que es algo incluso eh, más misterioso. Actúa realmente a nivel fenomenológico de la cosmología como una sustancia que acelera la expansión del universo. Esto es de manera un poco de una presión negativa porque según la teoría de Einstein la presión es un componente uh, que, que al cual acopla la gravedad y de hecho atrae, es atractivo, con lo cual necesitamos una presión negativa para producir esa aceleración de la expansión. Y esto fue descubierto en 1999 por dos equipos, como posiblemente sabrán, haciendo una extensión del famoso diagrama de Hubble a distancias muy, muy lejanas. Entonces a esas distancias eres capaz de realmente ver y eh, medir distintas cosmologías y la cosmología que predice esto es eh, la, la, que la, la que lo ajusta mejor es aquella que eh, requiere de esta componente fenomenológica eh, del, de, la, de la energía oscura ¿Qué es la energía oscura? Pues de esto sabemos incluso menos que la, que la materia oscura um, tiene la pinta de ser una constante cosmológica que es una constante cosmológica, el universo se expande. Digamos que el universo, asumamos que tenga un... Puede tener, y de hecho tiene, creemos que tiene, una energía. ¿vale? Uh, el universo se expande y la energía es muy pequeñita del vacío, pero como el, el, el volumen se incrementa, la energía se incrementa. De hecho, esto es importante, la energía oscura, la, la aceleración del universo, es algo no reciente, pero no ha, o sea, ha sido algo que ocurrió, que, que empezó a dominar la expansión del universo hace la mitad uh, acerca a, alrededor de la mitad de la vida del universo ¿De acuerdo? y gracias a lo cual eh, o sea que no es algo es algo relativamente reciente ¿no? uh, pero bueno la verdad el punto es que la verdad naturaleza de la energía oscura es otro gran puzzle de la física moderna sin embargo es un, un puzzle relativamente más elusivo porque corresponde mayormente a una cuestión que se manifiesta a escalas cosmológicas y que las la posibilidades de medirlo o construirlo a nivel de experimentar a nivel de laboratorio es mucho más complicado. Y básicamente con esto termino, con un poco de publicidad, en relación a todos estos problemas en el IAC, un poco trabajamos en intentar elucidarlos haciendo esa conexión entre cosmología uh, y física de partículas, en un grupo bueno, que intenta explotar los datos eh, recogidos en nuestros observatorios, para eh, intentar en particular constreñir eh, la naturaleza fundamental de la materia oscura. Y esto es muy importante, muy atractivo actualmente porque hay un gran esfuerzo teórico y experimental que estoy ilustró aquí en mano izquierda. El problema realmente es que cuando uno abre la caja de Pandora, el, el espacio de parámetros que tenemos para poder teorizar es gigantesco. Entonces realmente es como buscar una aguja en un pajar y tenemos que ir un poco viendo los modelos más o menos motivados y desarrollando los experimentos correspondientes para intentar descubrirlo directamente y estudiarla y analizarla. ¿no? Si es una partícula, pudiera no serlo Pero esas es un poco de las hipótesis de las que estamos partiendo. Y aquí a la derecha, pues, pongo un ejemplo de algo que hemos hecho aquí localmente, en la que intentamos encontrar, descubrir un tipo de materia oscura teóricamente motivado, que se llama la acción, y lo hacemos a través de observaciones de púlsaras, que por ejemplo recogemos con, con Quijote, el experimento del que se habló en, en charlas eh, previas. Y lo que intentamos ver es el efecto de la polarización de la luz que causaría este tipo de materia oscura, porque interactuaría con la luz, pero muy débilmente, por eso no la vemos. Pero interactúa un poquito y esa interacción podría producir oscilaciones y variaciones en la polarización de la luz que intentamos detectar, que desafortunadamente no descubrimos pero nos permite por lo menos discriminar y um, descartar uno de estos modelos de materia oscura. Así que nada, con esto yo creo que he terminado. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y estoy dispuesto bueno, a responder todas las preguntas que puedan tener. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por estas pinceladas. Eh, bueno, nos ayudan a, a empezar a comprender eh, pues, la naturaleza ¿no? de, de las partículas y de la materia y la energía que forman parte del, del universo. Bueno, mientras el, lo, no sé si los asistentes tienen ya alguna pregunta, abrimos micros, por supuesto. Todo el mundo está bienvenido a preguntar. Sí, a, la... a ¿Sí? Marce Rubio ya ha levantado la mano y también tenemos una pregunta para el chat. Venga, pues, pues le damos la palabra, claro. Eh, buenas tardes. Uh -huh. eh, ¿Me escuchas? Sí. Soy Marcel, sí. soy Marcel Rubio. Eh, eh, miren, yo tengo, dos yo tengo dos preguntas. Bueno, más que preguntas, dudas. Sí. Vamos a ver. Sí. Eh, hablando de energía oscura y energía del vacío. Obviamente no, no son la misma cosa. Uh -huh. bueno eh, está la hipótesis de que si es una, si es una constante cosmológica exactamente, y no es un fluido porque hay varias hipótesis de lo que la energía oscura pudiera ser, la más sencilla um, es bueno, que es una constante de las ecuaciones de Einstein que bueno, en el caso de correspondería a una energía del vacío ¿no? entonces eh, desde ese punto de vista sí que sería lo mismo ¿no? ajá Vale, bien, perfecto. Lo que, pasa, lo que pasa es que no es el único modelo, o sea, la energía oscura puede ser algo más, más complejo, que no es simplemente de hecho, cuando intentamos calcular esa energía del vacío, pero sabemos de, cuánto, de, teoría, de la teoría cuántica, fallamos estrepitosamente. ¿vale? Entonces, ahora entendemos algo de la teoría cuántica o la energía oscura es algo más útil. Ajá, muchas gracias. La, la segunda es más bien eh, cuantitativa a ver la, según ponías ahí en una de las transparencias la la energía del vacío es muy pequeña pero, pero produce mucha expansión sí. ¿no? vale eh, ¿se sabe la tasa de expansión de, que produce la energía del vacío? es decir ¿de qué densidad de energía podríamos estar hablando? ¿un protón por metro cúbico por ejemplo? sí, eso está está. Uf, sí, no tengo el número en la cabeza, pero es muy muy muy pequeñita, es muy diluida lo podríamos buscar, si pones Google, sí. pero es, es muy diluido, o sea, lo que hace que la materia oscura eh, domine es uh -huh. que va con el, es al volumen, ¿no? el volumen crece con la expansión de manera, de manera cúbica ¿no? uh -huh. entonces eh, generas más volumen y como el vacío tiene energía es proporcional a ese volumen, entonces en un momento dado, pues, eh, contrarresta eh, el impacto el efecto de, de la materia de la materia lenta de la materia bariónica mm. y no bariónica no la materia no relativista vale muchas gracias Jorge muchas Ajá, gracias a ti, a ti. bueno Alejandra eh, vamos haciendo las preguntas que comparten otros compañeros por el chat sí me oye sí mira Sandra Álvarez nos pregunta eh, dice se dice que los agujeros negros están compuestos de antimateria ¿qué piensa esto? Eh, bueno, es la primera vez que lo escucho la verdad eh, o sea, los agujeros negros realmente tal y como los entendemos eh, de manera clásica la teoría relativa de Einstein son bueno deformaciones extremas del espacio-tiempo en las que bueno la antimateria no no juega un rol específico, que yo sepa. O sea, la antimateria, digamos, que aparece en un contexto totalmente diferente. Obviamente, eh, eventualmente quisiéramos... Eh, porque, a ver, la antimateria es una predicción de la teoría cuántica. Los agujeros negros son una, una predicción de la teoría de relatividad general de Einstein. Y uh, una cosa que sabemos, por la cual sabemos que nuestras teorías fundamentales no son completas, es que la gravedad no está cuantizada, no está incorporada en el modelo estándar de partículas. So, no sabemos lo que es la gravedad cuántica, tenemos eh, teorías eh, como teoría de cuerdas, uh, pero eh, mi punto es que las antipartículas proceden de una predicción de la de, de teoría cuántica, mientras que la teoría de la relatividad general procede de. O sea, las obras proceden de la teoría de gravedad de Einstein, con lo cual. A priori no veo que hubiera una conexión entre las dos. Eh, pero bueno, si sí, puede ser más concreta o más específica donde, o a qué te refieres. Bueno, mientras tanto vamos pasando a otra, a otra pregunta. Sí, bueno, la siguiente sigue hablando de, bueno, de materia oscura. Pero hay Hurtado nos dice, se sospecha que la materia oscura es uh -huh. una, única, una única partícula. ¿O toda la materia oscura podría conformar un nuevo modelo estándar de partículas. Muy buena pregunta. No sabemos. De hecho, eh, eh, hay un, o sea, no hay nada que prohíba al que sepamos, eh, al, a, la, al sector, a lo que llamamos materia oscura, ser complicado, tan complejo como el modelo estándar, tener distintas, distintas interacciones dentro. De, del sector oscuro que llamamos hoy en día, y esencialmente es eso, puede ser un sector oscuro que, que, que tenga sus propias interacciones y que ni siquiera interactúe con nosotros más allá de la gravedad, ¿no? que eso sería un, un, ese, un escenario bastante pesimista porque nos prevendría de descubrirla Pero bueno, hoy en día se teoriza mucho en torno a esa posibilidad, de tener sectores oscuros más complejos, más ricos, um, y eh, que eventualmente eh, pudieran interactuar con nosotros a través de lo que llamamos portales ¿no? entonces sí que es una es una es una posibilidad que sea que sea un, una partícula compleja por el otro lado también existen escenarios que llamamos vanilla en los que efectivamente la materia oscura está compuesto por una partícula masiva que interactúa débilmente o por lo que llamamos una acción ¿no? um, pero sí eh, puede ser todo lo complejo, y no tenemos muchos constraints, eh, muchas restricciones experimentales u, o fenomenológicos eh, que nos indiquen lo contrario. Muy bien, la siguiente pregunta de Eric Molina, dice eh, más personal, dice, ¿cree que antes de finales del siglo se descubra qué es, es la materia oscura? Estamos muy lejos de saber qué es, o tenemos algunos modelos que nos estén dando alguna pista. Bueno, a ver, eh, lo que sí puedo decir es que eh, hoy en día en física fundamental es posiblemente el tema que esté atrayendo más, más inversión teórica y experimental. También es verdad que ahora mismo contamos, tanto por eso que una comunidad de teóricos, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, bueno, se está, todos los que hacemos, han estado haciendo física de partículas han hecho una transición hacia este tema. Porque es un tema realmente que desde el punto de vista de física fundamental es, es eh, muy chocante. ¿no? Especialmente porque es un, es, es un tema que aparece de manera muy transversal en muchas observaciones astrofísicas, con lo cual hay una gran evidencia, como decía, aplastante evidencia de su existencia. Por lo menos de algo que no entendemos. Pudiera ser, creemos que es materia oscura, pudiera ser un cambio la, de las eh, ecuaciones de Einstein a grandes escalas, pero está claro que hay algo que no entendemos. Uh, y por eso estamos dedicando muchos esfuerzos y también a nivel tecnológico, a nivel de observación, a nivel experimental, estamos haciendo grandes progresos. Si, si vemos este diagrama que estoy poniendo aquí, si la, si la, si la materia oscura es una partícula, esto tenemos es, todo el espacio de parámetros, que es gigantesco, Si lo ven, esto son escalas logarítmicas, pero para que nos entendamos esto cubre todo el espacio de parámetros posible en cuanto a... La masa de esa partícula y cómo de fuerte interactúa con nosotros. Y como ven, estamos yendo explorando todo ese espacio de parámetros. Entonces, eh, a ver, esto es una cuestión más de pesimismo y, y optimismo. Tenemos. O sea, estamos trabajando porque creemos que hay, que hay algo que, que es potencialmente. De, que tiene que ser descubierto. Estamos en un gran. en un gran. vacío o en un gran abismo conceptual o abismo eh, porque precisamente eso en ¿no? el 5 o sea eh, nuestra física que nos ha costado tanto eh, crear que nos ha costado tanto eh, eh, descubrir y desarrollar eh, durante los últimos 500 600 años o 400 años de Newton o incluso de Galileo es un 5% universo, ¿no? entonces es algo que es, es mucho tanto entonces realmente eh, yo lo pondría de, de, de la otra manera no sé si lo descubriremos pero Creo que como un físico profesional, eh, desde mi perspectiva, es quizá el problema más fascinante al que nos enfrentamos hoy en día. Y creo que, bueno, que eso ya justifica, por lo menos, lanzarnos e intentar, e intentar entender qué es. Muy bien. María José nos dice, ¿la antimateria ya está comprobada de forma experimental o aún se encuentra en estudio? No, eh, la... la, la, la eh, la antimateria es un hecho, un hecho experimental, aquí voy a poner, esto es el descubrimiento en 1932, Carl eh, Anderson, um, de hecho lo descubrió con, con rayos cósmicos, hay una cosa que no les he comentado, pero bueno, en, en, la, en la teoría de, de Einstein, la teoría, um, hay una, una, una propiedad, una característica, una predicción no, de sí, pre María, es el hecho de que la masa es un tipo de energía, ¿vale? Entonces la energía, o la masa, digamos, entra en los principios de la conservación de energía de en los procesos físicos. ¿Qué quiere decir con eso? Yo tengo mucha energía, la puedo transformar en masa, según las leyes de la relatividad y de la teoría cuántica moderna. Entonces, cuando vamos a un acelerador de partículas, como el CERN, el hc y colisionamos dos protones a mucha alta energía, lo que pasa es algo como esto, ¿vale? Una explosión, donde convertimos energía en masa. Cuando convertimos energía en masa, producimos todo tipo de partículas, y todas ellas pues, son partículas de materia y antimateria. Entonces, la antimateria, aunque no la observamos y no, es, no la observamos de manera estable, porque eso sí, la antimateria y la materia reaccionan de manera explosiva, o se aniquilan, es lo que decimos, ¿no? liberando energía a la inversa, masa en energía, Uh, con lo cual, cuando la producimos, en cuanto toca una molécula, en cuanto toca una partícula de polvo del gas interstellar de se aniquila liberando energía. Uh, la producimos a expuertas en los aceleradores de partículas. La medimos y es una cosa cotidiana: ¿no? positrones, electrones, es, es parte de las sondas y las partes de las partículas que se miden continuamente en los aceleradores como el HC. Con lo cual, sí, hay una evidencia aplastante de. Bueno, aplastante es, eh, eh, de hecho, incluso en el CEN hay un, un experimento que produce antiprotones porque de manera estable, o sea, es complicado. O se producen antiprotones y los acumulan. Um, y los acumulan porque lo que quieren hacer con ellos, en vacío absoluto, porque si no es vacío absoluto, explota. No explota, pero se alimenta. Y, por ejemplo, intentan comprobar que las leyes de la gravitación son las mismas para materia y antimateria por poner un ejemplo. Entonces ya hay incluso experimentos específicos para, para eso. Y bueno. Sí. La siguiente de Juan Ortega eh, dice, la medida de la constante de Hubble, así como la rotación de la galaxia, se hace mediante medidas en la luz que nos llega, no llega de ella. ¿Cabe la posibilidad de de que la luz moviéndose desde distancias tan grandes guarde secretos que nos deforman la percepción de la materia oscura, por ejemplo? Mm, sobre la materia oscura no lo sé, porque realmente uno tendría que explicar... Creo que había... Yo estoy muy familiarizado con... Pero recuerdo que Martín Corredeira explicó algo, una teoría de... Pero no sé si tiene que ver con la, la, la materia oscura. ¿eh? O sea, el tema de la materia oscura es que aparece a escalas muy diferentes, con lo cual me cuesta. O sea, la luz de la, de la que procedemos viene de distancias muy diferentes. ¿no? Entonces, que haya una relación de universalidad en cómo afecta la luz procediendo de, de, de distancias tan, tan diferentes, ¿no? Es lo que, lo que ahora mismo... Pero bueno, no es algo que haya pensado en detalle, pero sí que es verdad en relación a, a, digamos, en general a esa pregunta, es que el tema de la materia oscura la intentamos responder con paradigmas, con paradigmas que conocemos. ¿vale? Uh, uno de ellos, como explicado, es el de la materia oscura, es una partícula, partícula fundamental. También hay un, un pequeño un pequeño bias, bias como decíamos, un pequeño un pequeño eh, Prejuicio, que eh, corresponde al hecho de que en física partículas sabemos dos cosas. Nuestro sea, modelo estándar sabemos que no es fundamental. Por ejemplo, como expliqué, no puede generar la materia. No sabemos, las líneas fundamentales son tales que no puede generar la simetría antimateria. Eh, y por el otro, eh, eh, por ejemplo, no significa gravedad. ¿vale? con lo cual sabemos que tiene que haber algo más allá y tenemos muchísimas teorías que nos permiten ir más allá y que explican todos esos procesos. Todas esas teorías, casi todas, generan candidatos a materia oscura. O es fácil que generen candidatos a materia oscura. Tenemos ese prejuicio por el cual pensamos o tenemos, creemos que, la, que. Y luego funciona muy bien: una materia oscura eh, fría funciona perfectamente eh, en cosmología y a todas las escas, casi todas las escalas. Entonces, digamos que es un paradigma que corre, que funciona. Pero eso, si, por ejemplo, resultara que después de 100 años. Al final del siglo, hemos explorado el espacio de parámetros de y si no encontramos nada, tendremos que buscar cambios de paradigma. Pudiera ser un, un, perfectamente un cambio de paradigma. Esos son términos más generales, cosas, soluciones. Um, es un reto en el sentido de que tienes que explicar, también como explica la Dark Matter, todas las observaciones cosmológicas y astrofísicas que conocemos. De hecho, ese es un gran problema a otro paradigma, que es el de modificar la teoría de gravedad. ¿no? De Einstein, a modificarlas a distintas escalas. So, se, se encuentra con ese problema es un es un hito no trivial porque la información de la que estamos hablando que estamos explicando simultáneamente es gigantesca no entonces eh, pero bueno eh, la pregunta me parece totalmente válida en el sentido general a pesar de que no tengo las no, no, las así muy bien seguimos con la siguiente vivi nos dice ¿Cuál puede ser el papel de la materia oscura en los primeros momentos del Big Bang? Muy bien. Eh, depende de, de la naturaleza de la materia oscura. Eh, por la materia oscura pasa un poco como lo que hablamos anteriormente. Se tiene que producir el baño térmico inicial. Suponemos que, bueno, que esa materia oscura se tuvo que producir de alguna manera. ¿no? Y se tuvo que producir pues, eh, muy posiblemente a través de las interacciones, por débiles que fueran, con el modelo estándar. También hay otros mecanismos Se pueden producir, por ejemplo, cuando hubo ciertos aspectos, algunos elementos más sutiles, pero bueno, eh, entonces el rol que pudo jugar en el, en el, en el early universe uh, depende de la masa, tendría que ser una masa ligera para que pudiera considerarse relativista, y en algún momento tuvo que volverse, probablemente en ¿no? un cierto tipo de hipótesis, no relativista, y se tuvo que desacoplar formando un relicto un poco como pasó con los fotones que los vemos como un relicto, una fotografía en eh, la materia oscura, pues sería ese relicto que observamos a nivel gravitacional um, entonces depende mucho del modelo de materia oscura pero sí que es verdad que, bueno, que, que debe tener un, un efecto también que hay que considerar dentro de, de cada modelo ¿no? y ver que es consistente con, eh, con todas las observaciones, por ejemplo con pipa nucleosíntesis, etc. De hecho, <coughs> eh, esos aspectos que funcionan también en la cosmología tradicional suelen suponer un, un, un, una, una restricción al modelo, ¿no? por ejemplo si tuviéramos una materia oscura que es suficientemente relativista uh, expandiría más rápido el universo a, al principio y pudiera cambiar un poco eh, cuántos elementos eh, primordiales generamos en el núcleo de síntesis primordial ¿no? entonces sí pueden tener un rol y ese rol bueno, pues está construido lo que queremos es que no cambie mucho, eh, digamos, la, la, la, la evolución que ya sabemos que funciona eh, con lo que conocemos en el universo primitivo. Muy, muy bien, yo creo que vamos terminando ya, hay una última pregunta eh, de David García, nos pregunta Jorge si se podría detectar materia oscura en los aceleradores de partículas. Muy bien, muy buena pregunta también. Eh, de hecho, sí, porque, digamos, en este uno de los grandes paradigmas de, de la materia oscura, el que se llama el WIMP, Weakly Interactive Massive Particles, son partículas que, por ejemplo, se predicen en extensiones del modelo estándar de partículas, cuyas interacciones, fuerzas de interacciones, son parecidas a las de los procesos de vida. Entonces, son, son, si eso es verdad, eh, se pudieran producir en colisiones de, que ocurren en el HC, las podemos producir como producimos, producimos el Higgs en su momento. Um, transformando energía en materia, si son pesados, y de hecho es una de las grandes, una de las grandes eh, campañas experimentales o fenomenológicas en el ELHC en los grandes, en los grandes experimentos, es buscar por materia oscura eh, en esos procesos, lo que se llama producción directa. ¿vale? Lo que queremos es buscar eh, colisiones de protón-antiproton, que tenemos, inyectamos un montón de energía y vemos algunas partículas saliendo y, y nada. ¿Vale? Vemos como lo que llamamos energía, missing energy, ¿no? Media, hemos perdido energía porque la energía se conserva, de repente miramos cuántas partículas contamos el detector y vemos que hay una cantidad de energía que se está perdiendo. Y eso pudiera producirse, pudiera explicarse con la creación de una partícula, antipartícula de materia oscura, que como son materia oscura, escapan a la detección, ¿Vale? y desaparecen o sea, se van. Oh, pero, eh... Medimos, pues algunos, entonces perdemos energía. Entonces, es una, es una de las grandes campañas y desafortunadamente pues no hemos encontrado nada todavía. Pero es, continuamos porque es una cuestión también de estadística y estamos construyendo los modelos de esa manera. Pero también los podemos observar, por ejemplo, si tenemos el relicto de materia oscura que nos rodea, ¿no? uh, podemos poner. Eh, digamos, detectores bajo tierra para intentar blindarlos por si que llamamos rayos cósmicos y podemos esperar, intentar esperar que una de esas baterías, unas partículas de materia oscura que están muy lentitas, golpeen nuestro detector y produzcan una señal. Hay todo tipo de experimentos que están intentando detectar todo tipo de candidatos de materia oscura ahora mismo en el, en el mundo entre ellos también el EHC. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo vamos dejando aquí, Jorge. Muchísimas gracias por compartir. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta última, rápida, que me he esperado porque quería hacerla en voz en vez de escribirla en el claro, chat? Pues sí, claro que sí, cuéntala, cuéntala. Eh, nada, quería preguntar si, por ejemplo, de repente se descubre una partícula, que, que la materia oscura está hecha de una partícula, eh, ¿automáticamente podríamos asumir que va a existir una antipartícula de esa partícula o podría no existir esa antipartícula, ser solo una partícula de materia oscura y ya está? Bueno, en general. Una, a ver, en general, todas las partículas que tengan algún número cuántico tienen su antipartícula. De esta manera es un poco abstracta de decirlo. Pero si resultara que esa partícula tuviera, digamos, un sector oscuro, tuviera un cierto tipo de interacciones oscuras, que interactúa, no interactúan con nosotros, bajo las cuales esta partícula tuviera una carga, entonces esa partícula tendría que tener una antipartícula. Y generalmente es lo que pasa en estos modelos de weakly interacting más Particles. ¿no? Pueden tener incluso eh, eh, cargadas o mezcladas con, con números cuánticos del modelo estándar, con lo cual en general... Pero hay otras que no. Por ejemplo, la acción es una partícula que no tiene su, su propia antipartícula porque no está cargada. Entonces, eh, depende un poco de la casuística de, del modelo, uh, pero sí... Eh, Relevante a la hora de, por ejemplo, pensar cómo la producimos, porque si no la produces como partícula antipartícula, o la produces, la tienes que producir de otra manera. Es importante a la hora de los mecanismos de producción, por ejemplo, en una cigarra de partículas, o, o su producción en el LED Universe, porque no se produce de un baño térmico que están pasando y están liquidándose continuamente con el baño de la fruta. Muy bien, eh, muchas gracias, Sergio, por esta pregunta. Eh, no sé si queda alguna otra pregunta en el aire. Si no, pues ahora sí, eh, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, los que me van quedando todavía en el, en el, en el Zoom. Eh, gracias a Jorge, a Alejandra y nada, nos emplazamos a vernos en la siguiente charla hacia finales de marzo. Venga, hasta entonces, un saludo. Hasta luego. Gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego.